Y es momento de entrevistas para hablar un tema muy importante, efectivamente ya se vienen las fiestas de fin de año, donde muchas personas, por un lado, pretenden viajar, por otro lado, efectivamente salir a fiestar. Pero, ¿qué es lo que está pasando? También la seguridad es importante. Y para hablar de este tema, permítame saludar a nuestro viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Viceministro, ¿cómo están? Muy buenos días, Edison Restrepo lo saluda. Viceministro, ¿me ¿Cómo escucha? está, Edison? Muy buenos días. Muy buenos días, viceministro. Agradecerle por estos minutitos y efectivamente, para hablar lo que se viene ya para culminar el año 2021, las fiestas de Navidad, muchas personas pretenden viajar, muchas personas también que salen de fiesta, muchas personas que también aprovechan estos momentos para hacer de las suyas y es importante la seguridad de todos los ciudadanos. Así es Edison, eh, eh, muy buenos días a todo, todo el pueblo boliviano que sigue su prestigioso canal. Eh, nuestro hermano ministro de gobierno la anterior semana hacía ¿sí? el lanzamiento del plan Juntos por una Navidad Segura. Este plan que como tú mencionas tiene un carácter integral, eh, lo que queremos es justamente abordar todos aquellos sectores y aquellas problemáticas que se pueden generar a partir justamente de las fiestas de fin de año, del movimiento interno que hay de personas en nuestro país considerando que por las fiestas muchas, eh, muchos ciudadanos viajan a visitar a sus familias y por otro lado también eh, como varios ciudadanos asisten a, a centros eh, de, de comercio, centros donde se realizan actividades económicas, es importante también eh, precautelar su seguridad y finalmente, siempre recomendar a la población que el uso, de piro, el, el uso de juegos pirotécnicos no solo daña el medio ambiente, afecta a nuestros cachorritos, sino también puede eh, generar eh, problemas derivados de, de eh, incendios y otras cuestiones. Es por eso de que este plan aborda todas estas temáticas. En primera instancia hemos desplegado un importante componente policial para que eh, se encargue de precautelar la seguridad, eh, en, todos los, en todo el territorio nacional, por otro lado también hemos estado realizando eh, operativos preventivos en las distintas terminales de buses de nuestro país, esto con la finalidad de prevenir posibles casos de trata o tráfico de personas, por otro lado también eh, acostumbrar a nuestra población a que cuando realicen los viajes con menores de edad tengan el permiso correspondiente, no y por otro lado también eh, los, los operadores de transporte interdepartamental, interprovincial, también cumplan con este requisito de que eh, registren en su manifiesto de viaje todos los pasajeros que están realizando, así como también pidan los requisitos para poder extender los permisos de viaje. Por otro lado, hemos estado coordinando con Migración, con Interpol, con la Defensoría de la Niñez Adolescencia, con la ATT, con la Dirección Nacional de Tránsito, para re realizar estos operativos, como bien te mencionaba, de carácter integral, como lo manda así nuestro hermano presidente y nuestro hermano ministro. Y Por ministro. otro lado, también siempre las recomendaciones, perdón, Dice sí, sí, Ministro, qué pena que lo interrumpa, pero ¿cómo se va a ejecutar este plan en Navidad? ¿Cuántas, ¿Cuánto personal se va a desplazar, eh, en este caso, no sé, a nivel nacional, a nivel, a nivel nacional en la ciudad? ¿Cómo van a ser estos operativos cada cuánto? ¿Cómo inclusive nosotros como ciudadanos, en dado caso que viajemos, dónde podemos hacer las denuncias correspondientes...? Bien, Edison, estamos eh, desplegando más de 2.000 efectivos policiales a nivel nacional, no? esto obviamente con sus medios, tanto móviles como también eh, a pie. Por otro lado, en caso de denuncias, por ejemplo, ante cobros eh, por encima de, eh, de lo establecido de acuerdo al, al, al, al, a la tabla de precios por la a, Autoridad de, de Telecomunicación y Transportes ATT, debe a, a aproximarse a esta instancia de denunciar. En caso de que una persona advierta de que podría tratarse de un posible caso de trata de tráfico de personas, de igual manera acercarse a la, de, a la oficina de la Defensoría de la Niñez o Adolescencia que tenemos en la terminal, o por otro lado también apersonarse al efectivo policial más cercano para poder advertir y esta persona pueda, eh, pueda eh, de alguna manera intervenir en este tipo de casos. Por otro lado, si nos identificamos que hay algún conductor que está manejando en estado de debilidad o... El, bus no está cumpliendo con los requisitos que corresponde, de igual manera hace a personarse a las oficinas de tránsito que tenemos en las terminales, o también a personarse a los efectivos policiales para que estos hagan el respectivo control y en su defecto se remita a la instancia correspondiente. Por otro lado, también en los mercados, por ejemplo, en los Justus, por, el, por la Tumurla, por la Garita, por la Pérdida pues, hemos implementado otros puestos de, eh, de control por parte de la Policía Boliviana para que también puedan atender los casos de manera pronta y oportuna eh, en, en este tipo de centros de, de abasto y, y comercio. ¿no? Y finalmente también eh, tenemos las líneas respectivas en la fase el, el BOL 110 a nivel nacional, para que las personas puedan denunciar. De igual manera tenemos a bomberos que está atentos ante posibles sucesos que se puedan generar siempre con la recomendación a la población de que el uso de juegos pirotécnicos no solo daña el medio ambiente a nuestros, a nuestros animalitos, sino también puede generar eh, problemas de grandes magnitudes, enseños de grandes magnitudes, y es por eso que también hay que, eh, hay que ser responsables en el, en el uso de los mismos, ¿no? Y eh, eso, eso, Edison, es lo que estamos trabajando, eh, los, los, eh, pa, eh, los operativos preventivos, estamos realizando en los terminales en distintos horarios, esto también en, en línea con la reactivación económica, y hemos implementado puestos, no solo de toma de, de pruebas COVID, sino también aprovechando que muchos ciudadanos están en la terminal, eh, hemos, hemos eh, implementado en algunos de estos puestos de, puestos de vacunación para que nuestra población aproveche y pueda recurrir a vacunarse. viceministro ya para ir finalizando, efectivamente estos días, especialmente hoy y mañana, pues muchas personas van a salir a comprar los regalitos, ¿no? Porque como buenos bolivianos dejamos todo para última hora. ¿Se va a manejar de pronto la estrategia de policías encubiertos en estos puntos donde hay mucha concentración de personas? Porque recordemos de que los amigos de lo ajeno, los antisociales, pues obviamente al ver la presencia de un uniformado muchas veces se escapan del lugar. ¿Pero se pretende manejar policías encubiertos? Eh, Edison, justamente el plan Juntos por una Navidad Segura eh, tiene ese componente. No solo los policías vestidos de uniforme, se van a encargar de precautelar la seguridad, sino también se está desplazando policías vestidos de civiles o como se denomina, encubiertos, para que realicen este trabajo de precautelar la seguridad de nuestra población y estar atentos ante cualquier suceso de inseguridad que se pueda suscitar ante, ante cualquier ciudadano boliviano. Estamos sí. trabajando de esa manera, estamos reforzando la seguridad, eso, pero es importante también que nuestra población esté informada, tome los debidos recaudos, como bien lo mencionamos, señor ministro. Una, víctima una persona informada es una víctima menos. Viceministro, queremos agradecerle estos minutitos. Muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que realmente eh, este año no exista ningún contratiempo de que todas las familias puedan llegar sanes y salvas a su casa, que aquellos que viajen y retornen encuentren todas sus pertenencias y que los amigos de lo ajeno se pongan la mano en el corazón y se pongan a trabajar en vez de robar a los que sí trabajan. Viceministro, que tenga una feliz Navidad. Muchas gracias Edison, de igual manera a ti y a todo este equipo, a tu familia, desear una feliz Navidad, a todo el pueblo boliviano, que estas fiestas sean un momento de paz, de reflexión, de prosperidad, sobre todo de mucha abundancia para la siguiente gestión, y que juntos eh, trabajamos, unidos entre bolivianos y bolivianas, sabemos que daremos mejores resultados y podemos reconstruir nuestra patria para salir adelante. Muchas gracias Edison y hasta un próximo contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Estaba con nosotros Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana informándonos, son más de 2.000 policías a nivel nacional que van a estar desplegados efectivamente para brindar la seguridad de que tanto necesitamos los ciudadanos, más en esta época que de pronto salen con dinero a comprar los regalos. Pero no depende solo de la policía, también depende de nosotros como ciudadanos colaborarnos. Si su vecino va a viajar es importante de que usted conozca cuáles son los integrantes, cuidarnos entre nosotros mismos, decir, mire, estoy saliendo de casa, vecino, por favor, nadie va a venir, no estoy enviando a nadie a casa para evitar este tipo de robos, ¿sí? porque los amigos de lo ajeno van a estar al acecho. 7 de la mañana con 35 minutos, hacemos una breve pausa, pero quédese con nosotros porque al retornar tenemos mucho más, se vienen los deportes.